En su valor de manera muy positiva. Si ni hay alguien aquí a Sandar peto a aquesta aturada, i mà que i turada y necesita más obra, don su vez, que hay agafat que se del aquí diputació Popla. También está la Diputación y ahora son unas listas, son en función de la experiencia profesional, bueno, aptitudes, una serie de, de requisitos y se agafan. Yo a entrar sí o si sigui, no me pensaba paz y mira, aquí estoy. El ayuntamiento va a convocar un plan de ocupación y va com a como reserva. Cuando van necesita un gen, eh, em van y em van farí tres meses da principio tres meses. Y esto ha sido una ayuda para la gente realmente que, que ha estado cobrando la ayuda y realmente lo necesitaba. Creo que es una inyección para la gente parada, ¿vale? para las familias que están en el paro. Solo solamente son seis meses que han estado aquí algunos algún un, po un poco más pero pero bueno es una inyección ¿no? de ánimo para la gente que lleva dos o tres años parada Home, mira primero anímicamente a mí va molt, portaba, bueno, em a suposamo el porque yo por toda bueno vida trabajando trabajaba en una promotora memoria y en vez quedar la tour y ahora transportaba casi cuatro años a la tour anímicamente ya ya dona un soporte y es bueno <ríe> alguien me ha tenido en cuenta no a mí digamos me ha devuelto un poco la, la motivación ¿no? llevaba un tiempo en paro y estabas un poco desmotivado no no encuentras trabajo te sale esta oportunidad y, y te, te, te devuelve la ilusión ¿no? por hacer lo que más te gusta. La gente se siente muy valorada, ¿no? Es decir, muy agradecida por lo que está haciendo el Ayuntamiento, creo que lo que está haciendo no tiene nombre, creo que esto tendría que servir de ejemplo para algunos ayuntamientos, eh, poder hacer un proyecto tan grande, el cual, eh, esto si lo tuviera que hacer una constructora grande, valdría el doble. Yo lo que destacaría es el valor humano que encuentras en los compañeros, cuenta que cada uno viene con una historia y, y notas el apoyo de, de todos tus compañeros que con, a lo mejor con otras empresas se podría haber hecho pero el, el, el, el espíritu que ha puesto la gente en, en construir para su pueblo yo creo que eso es el, el, el, el alma ¿no? de, de, de esta obra que toda la gente que ha trabajado es gente del pueblo que está en una situación difícil y han conseguido y, y han logrado darlo todo cuando una obra la gent del barri sabes que ellos eh, se estimarán más se es a más y se pusiera mucha más dedicación mucha ilusión que si fuese una obra normal y corriente contractada contractada y construida con las métodos habituales en aquel sentido yo creo que eso es un gran valor que tiene el parc que espero que cuando se abra el público y al respecto pues al respetarán mucho más que si no se ha hecho de otra manera